Nuestro planeta, la Tierra, se originó hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando muchos pedacitos de materiales del espacio, gases, polvo y piedras, se juntaron lentamente. Mientras esto ocurría, muchos cometas y meteoritos chocaron contra la superficie, llevando agua en forma de hielo en su interior. Al evaporarse el agua se formaron las nubes y al bajar la temperatura, el agua precipitó en forma de la lluvia más grande que podamos imaginar. Entonces se formaron los océanos y el agua dulce terrestre. La Tierra está formada por distintas capas, el núcleo, el manto y la corteza, y por distintos materiales y gases. Los materiales del interior de nuestro planeta están muy calientes y pueden alcanzar temperaturas de hasta 1200 grados. Muchas veces estos materiales y gases tienen que salir a la superficie por las chimeneas de nuestro planeta, que son los volcanes. En Guatemala tenemos 37 volcanes que forman parte del cinturón de fuego del Pacífico, pero solamente cuatro de ellos están activos. Estos son el Volcán de Fuego, el Pacaya, el Tacanay y el Santiaguito. Para poder entender mejor cómo funcionan estas maravillosas chimeneas, construimos nuestro propio volcán que hizo erupción durante el taller. Las niñas y los niños pudieron conocer en el tercer taller infantil de educación ambiental los orígenes y el funcionamiento de nuestro fantástico planeta.